Hoy vamos a conocer la historia real de los Peaky Blinders que, si existieron, pero te advierto que quizás te decepcione un poco te cuento si todavía no viste la serie te pierdes de mucho fotografía y escenografía increíble que incluso revivieron el turismo de la zona un vestuario perfectamente logrado actuaciones geniales y una banda sonora ideal que logra ambientarte en los años 20 en el corazón de una familia de gánster irlandeses gitanos pero realmente están así como lo vemos en la serie existió. Thomas Elvis de cuentos entre los años 1870 y 1900 las grandes ciudades de la revolución industrial se convirtieron en la cuna de las pandillas jóvenes en Manchester. Aparecieron los scooters que se llamaban así por el sonido que hacían sus sacos al desaparecer en Londres. Los hooligans y en Birmingham, los eslogans, es lo que significa trabajo duro de estos últimos. Surgen en la calle Derley, una zona muy pobre. Los picky blinders fueron una de las tantas pandillas juveniles y criminales de Inglaterra. Se originó en los barrios más pobres de la ciudad y controlaron los barrios de bordes lee y small hits todo esto en el siglo XIX. esa es quizás la primera diferencia con la serie la historia real se sitúa aproximadamente en el 1890 mientras que en la serie en el 1920 tenían un atuendo bastante elegante y característico que se refleja casi perfectamente en la serie chaquetas abrigos chalecos con botones pañuelos botas de cuero y por supuesto boinas esta vestimenta elegante era lo que diferenciaba en los picky blinders de cualquier otra pandilla en cuanto al corte de pelo en los laterales y en la nuca las novias de los miembros de la pandilla también tenían un estilo bastante particular se destacaban por ser bastante ostentosas usaban vestidos elegantes exhibían muchas perlas o joyas siempre tenían algún pañuelo colorido y usaban un flequillo que le tapaba uno de sus ojos a lo sumo pero más copado los hombres eran bastante violentos hacia sus novias llegando hasta patearlas en la calle La violencia era una de las principales características de la pandilla En un principio se decía que el nombre Piki Blinder se venía de la práctica Que esta pandilla tenía de coser hojas de afeitar en el borde de sus boinas para atacar a la gente Algo que suena y se ve súper cal y original pero lamento pinchar del globo porque es probable que esto nunca haya pasado, las cuchillas de afeitar recién comenzaron a usarse a mediados del 1890 y eran bastantes caras algo que las ponía fuera del alcance de los picky Blinders al parecer el apodo viene de que simplemente frikis era el apodo que tenían las boinas en esa época y por otro lado el término blider que significa llegar viene de que llevaban la boina con la visera por encima de uno de sus ojos, en un principio se dedicaban al robo de bicicletas o de casas además de atacar borrachos por las calles pegándoles con lo que tengan a mano un cinturón accesorio de una chimenea un hierro o un tenedor al punto de dejarlos inconscientes los miembros más conocidos de esta pandilla fueron David Taylor Ernie James Harris, Babyface Fouls, Esteban Manchkors y Tomás Gilbert en el 1890 otro miembro de la pandilla llamado Thomas McLeod mandó al hospital a un hombre después de una fuerte golpiza lo condenaron a nueve meses de trabajo forzados por romperle la cabeza a este hecho llegó a la prensa y afirmaban que el asalto homicida había sido obra de los Peaky Blinders. Desmal Heat, por su parte Babyface fue detenido a los 19 por robar una bicicleta en 1904. Los registros de la policía lo describían como un joven con la boca sucia que acechaba por las calles borrachos insultando y atacando a los transeúntes. David Taylor fue arrestado a los 13 por tener un arma de fuego cargada. Los Peaky Blinders comenzaban a aparecer bastante seguido los titulares de los diarios del momento ya que generaban disturbios en las calles a veces eran más fuertes y sangrientos. En 1895 tomaron mayor relevancia cuando policías entraron a un barca que había una brutal pelea de entre 20 y 30 miembros de los picolines lograron arrestar a uno de los integrantes y para liberar a su compañero los Peaky blinders Salieron del bar y golpearon a la policía hasta lograr rescatarlo. Para fines del 1900 comenzaron a expandir su negocio criminal. Ya no solo se dedicaban a los pequeños robos, sino que también llevaban a cabo estafas de protección, fraude, sobornos, contrabando, secuestros y apuestas durante casi 30 años controlaron las calles de Birmingham que para ese momento era una de las ciudades industriales más importantes del mundo. La mayoría de los líderes de los Peaky Blinders eran irlandeses con raíces romaníes, un pueblo gitano pero la cada vez mayor influencia de Peaky Blinders terminó atrayendo la atención de una pandilla bastante más grande. Los Birmingham Boys liderada por Billy Kimber quien se aparece en la serie incluso es probable que el personaje de Thomas Elvis está inspirado en el B real si bien su aparición en la temporada 1 es cabrón, en la vida real Kimber era muy carismático e inteligente, los Peaky Blinders se comenzaron a expandirse en los hipódromos y esto provocó violentísimos enfrentamientos con la pandilla rival a inicios del siglo XX aproximadamente en 1914 los Peaky Blinders tenían todo en su contra, esta fue la primera guerra mundial y las bandas perdieron a sus hombres que fueron enviados a la guerra, las pandillas rivales eran mucho más fuertes y las condenas por delitos eran cada vez más duras esto dificultaba el reclutamiento de nuevos miembros. Además, la escolarización era cada vez más grande y los jóvenes comenzaban a tener otras oportunidades. Por lo tanto, a medida que los barrios crecían y se empleaban la mayoría de los miembros se iban mudando al campo ya con los Peaky Blinders fuera de juego los bienes ambos se asentaron y tuvieron control político sobre el centro de Inglaterra en la década de 1930 mientras la pandilla que hasta ese momento era conocida como los Peaky Blinders iba desapareciendo ese nombre se comenzó a utilizar como un término genérico para describir a los grupos de jóvenes violentos que iban por las calles mientras tanto Billy Kimber se convirtió convertía en el gánster más poderoso de Inglaterra hasta teniendo otra base en Londres y firmó alianzas con pandillas de otras ciudades. En pocas palabras en la vida real la pandilla no tuvo el mismo poder que la que se ve en la serie prácticamente incomparable pero si B.G. Kimber, Stephen Knight el creador de la serie se inspiró en su historia familiar ya que los tíos de su padre eran corredores de apuestas y herederos de los Peaky Blinders así que en resumen sí está inspirada en hechos reales. Pero probablemente los picolines originales no eran tan cabrones espero que les haya gustado esta nueva edición de secretos de un emprendedor sígueme en instagram para más contenido éxitos hasta pronto